En el Día Mundial de Respuesta contra el VIH o de respuesta al VIH nos acompaña José María Divelo, él es presidente de la Fundación GEP, eh, conductor del ciclo al altar de por Barricada TV, y bueno, una persona con VIH. Gracias por acompañarnos, José María. Gracias a vos, Diego, y a Canal Abierto por la invitación. Bien. A ver. Para arrancar esta charlita sobre, sobre esta cuestión, a ver, ¿por qué es necesaria una nueva ley de VIH, hepatitis y bueno, demás enfermedades de transmisión sexual? ¿Por qué sería importante o por qué es necesaria? Es sumamente necesaria y urgente, no uh -huh. solamente. Nosotros tenemos una ley de VIH vigente, que es del año 90, tiene 31 años, una muy buena ley en su momento, una de las primeras en el mundo, la primera en la región, eh, pero es una ley justamente, como es del año 90, una ley con un enfoque biomédico. La sociedad civil de VIH casi no existía. La, la Red Argentina de Personas con VIH recién se formó en 1998, ocho años después de esa ley. Y este proyecto de ley que comenzó a construirse en el año 2014 con toda la sociedad civil en su conjunto, las organizaciones académicas, el Ministerio de Salud, que fue quien convocó a hacer este proceso de revisión y reescritura, es una ley que tiene un enfoque en derechos humanos, un enfoque en los determinantes sociales de la salud y esto hace a la diferencia fundamental en el tema de VIH, de hepatitis, de tuberculosis, de infecciones de transmisión sexual, porque muchas veces las personas que fallecen a causas relacionadas con el VIH, en la actualidad no tiene que ver con que no acceden a los tratamientos, sino tiene que ver con la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran la mayoría de las personas con VIH. Bien, Es una problemática social y no tanto una problemática meramente sanitaria. Exacto, hay que conjugar ambas cosas. Esta ley lo que hace es un enfoque sumamente amplio integral y por eso se llama de respuesta integral al VIH, tuberculosis y hepatitis. Bien, ¿y por qué hace siete años que estamos trabajando en esta norma o en este proyecto y todavía no lo tenemos? Y esa es una muy buena pregunta, este, la verdad que la hemos presentado en tres oportunidades, esta última es la tercera oportunidad en la que hemos presentado, en el 2016 sí. la presentamos por primera vez, logramos en el 17 dictamen de salud, pero después la Comisión de Legislación General y Presupuesto nunca lo trataron, lo representamos en el 18... No lo trató ninguna comisión, a pesar de muchas promesas, este, inclusive de ese gobierno en ese momento. Este, y ahora lo presentamos el año pasado, durante la cuarentena, que estuvimos trabajando por, por internet la mayoría de los compañeros del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH. Y este, logramos al, llegamos a un lugar donde no llegamos nunca, que tenemos este dictamen de salud, tenemos dictamen reciente, ahorita nomás salido del horno de presupuesto. Ya estamos listos para llegar a, al recinto y tomar la medida de sanción. Eh, y esto tiene que ocurrir antes de que terminen las ordinarias, porque si no vuelve a perder estado parlamentario. Y ahí hacemos un pedido fundamental y lo hago a cámara, permiso. Por favor den quórum, porque ya nos han prometido que no bien este, haya sesión, se va a tratar este tema. Bien, porque la idea es que por lo menos se trate, digo, para que no pierda estado parlamentario. Ahora, ¿quién es el que o qué espacio no está dando quórum? Si es que se puede identificar un espacio, quizá no. Eh, ¿Cuál es el, el ámbito? Sí, sí. En, en este momento este, entendemos que no es por nuestro proyecto, sino por otros temas, digamos, pero entendemos que la oposición es la que está diciendo que no daría quórum eh, a, a esta primera sesión que se está planteando antes de que terminen las ordinarias. Ok. Sí. Por otros temas, el, el, la oposición no quiere, o por lo menos... Ar es grime, que por otros temas no se quiere sentar en el recinto para dar quórum. Pero bueno, de alguna manera está afectando a toda una comunidad. toda una ¿Cuál es la población que se, pide, que, que se estima en Argentina, por, por lo menos con VIH? Con VIH estamos, eh, según el último boletín, ahora está pronto a presentarse el próximo, pero según el último son 136.000. Pero si a eso le sumás las personas con hepatitis, no te olvides que la claro. ley es de hepatitis y de tuberculosis, estamos más o menos en los 600.000 personas. 600.000 personas. ¿Cómo es vivir en Argentina? Quizás un poco general, ¿no? porque debe depender también del de estrato social, ¿tú? pero ¿cómo es vivir en Argentina con VIH o con alguna de las enfermedades de transmisión sexual que antes mencionábamos? Bueno, la Argentina, eh, en cuanto a la respuesta al VIH, está en una situación de meseta hace unos 12 años más o menos, digamos. Hemos mejorado mucho que de lo que era al principio y estuvo a la vanguardia de lo que fue la respuesta al VIH durante muchos años, pero después llegó a un nivel de meseta, esto lo dicen los números concretos, digamos mantenemos 1400 personas por año que fallecen de VIH, unas 4800 nuevos casos notificados cada año, esto se repite año tras año. Eh, logramos acceder a los tratamientos, a a excepción de algunos periodos, como el macrismo, que tuvimos faltantes de tratamiento, si tuvimos que tomar la calle durante los cuatro años de macrismo reclamando que no se estaban haciendo las compras. Y esto es muy bueno. No podemos decir que todos los países en el mundo este, tienen el nivel de acceso a tratamiento que tenemos en la Argentina. Pero la, la situación y por eso la importancia también de la ley tiene que ver con que en, en el presupuesto para VIH la, el 90% se gasta en tratamiento o se invierte en tratamiento y no queda resto para otras políticas sociales, para políticas de prevención y eso es lo que nos está haciendo falta y por eso en el proyecto de ley eso está incluido. No hay políticas de prevención y concientización hoy. Hoy lo que digamos lo, lo que hay es muy chiquito, es mínimo, es producción del Ministerio de Salud, que quedan las redes internas del propio ministerio que tiene un alcance muy limitado. Hace cuántos años que no tenemos una campaña masiva con presencia en todos los medios de comunicación de VIH. Sí, vos me recordabas, la última, eh, digo, que me, que, ¿de qué año era, me dijiste? Do, del 2008. 2008, ¿no? Mirá cuánto tiempo. 2008, que era el lema que, que me, me recordó. Sin triqui-triqui no. no hay bamba. Bien, recordemos. era un, un grupo de cumbia sí. que cantaba esto, digamos, y que mostraban preservativo, una campaña dirigida totalmente a, a la utilización de preservativo. Bien, y en aquel entonces, digo, ¿se puede, se pudo medir en qué medida funcionó funciona, funciona? Me la traes a colación, la recuerdo, lo cual evidentemente en algún lugar hizo mella, por lo menos en mí. Sí, sí, por supuesto. Bueno, qué bueno que haya eso eh, Sí, sí, mella. sí, claro, yo <ríe> lo recuerdo. Ya, ya, ya, ya sos, digamos, un, un ejemplo de lo, de lo que significa Aprendí la, el mensaje, la, la, que sin triqui-triqui no hay más. Eso no, no me queda bien. ninguna duda. Eh, y la verdad es que ahora se habla mucho de que las personas no están utilizando preservativo, Sí. fundamentalmente la población joven y eh, digamos de hecho esto viene en concordancia con por ejemplo en los últimos años hemos triplicado el nivel de sífilis en la Argentina y tremendo, eh, tremendo, uno tremendo. pensaría en una enfermedad que, que la, el, en el imaginario no es de esta época de esta era tal cual, ¿no? tal, cual y tal cual medieval casi uno Igual, alguien alguien que, pero que esto es utilización es de preservativo claro. esto es utilización. y entonces esto con qué tiene que ver con la implementación de la ESI, por un lado, que no se hace como debería hacerse sí. y que es fundamental y es lo primero en lo cual tenemos que seguir insistiendo, pero por otro lado, justamente con esta falta de campaña. o sea. Antes esas campañas iban además acompañados del mensaje de que el preservativo lo conseguías, que ibas a la salita de salud de tu barrio y lo conseguías gratuitamente. Ahora los preservativos son carísimos, no hay difusión de que se distribuyan preservativos, a pesar de que sí los hay, preservativos eh, disponibles gratuitamente en todas las provincias y en todas las, las localidades. Y, y esto, digamos, afecta y hace que, sí, ahora se ve claramente mayor dificultad en la utilización de preservativos. Bien, lo mencionaste recién, los preservativos son carísimos, digo, y no hay forma porque uno dice, bueno, el Estado debería hacerse cargo y hacer un, de repartir preservativos como en su momento recuerdo que se hacían, no sé si de alguna manera masivo hoy todavía de preservativos en hospitales y digo tampoco no hay ninguna forma o, o nunca se pensó alguna suerte de regulación del mercado privado o es un delirio una locura no, pensar? no es un delirio y eso deberíamos tener en la argentina no solamente con el preservativo sino con todas las tecnologías médicas me refiero a los medicamentos. exactamente no. pero déjame decirte mm. algo en, en relación a, a lo que vos planteas el estado argentino Excepto, nuevamente, en, en la gestión macrista, sí. digamos, tiene una política desde eh, la época que Ginés fue ministro de Salud, pero la, la, anterior, la anterior vez allá, 2002, 2003, <risa> etc., eh, este, de compra de preservativos, eh, como gran cantidad digamos ha sido una política que se ha sostenido a lo largo del tiempo, a excepción de este, esos años. El, el tema es justamente difundir la, la utilización del preservativo y es algo que no estamos haciendo. Hablabas de esos años del macrismo como de retroceso en materia de concientización y, y de cuidados. Eh, ¿Hubo una recuperación en estos últimos dos años? Hubo. Con las dificultades que significaron la pandemia claro. para la COVID-19, digamos. Nosotros terminamos en el 2019 sin preservativos, sin, sin medicamentos, no hubo planificación ni previsión en las compras, se había perdido absolutamente. Antes existía un año y medio de stock previo, digamos, y así se iban organizando las compras, eso se perdió absolutamente. No había leche de fórmula para los bebés de personas que tienen VIH, eh, estaba totalmente desmantelada, ¿cómo se desmanteló la salud? Digamos, el VIH, la respuesta al VIH pasó exactamente lo mismo. Y ahora hemos ido, pandemia mediante lo digo, porque todavía hay cosas para mejorar, mejorando un poco la planificación en las compras de los insumos. Todavía Argentina tiene que revisar porque pagamos los precios más caros en general de Latinoamérica en la compra de medicamentos, todavía a pesar de que hemos logrado, inclusive mi organización trabaja mucho en ponerle freno a las patentes o a las solicitudes de patente, y hemos logrado que muchos medicamentos no tengan patente y se produzcan localmente con productores nacionales privados. Pero seguimos desde Argentina haciendo muchas compras directas y muchas compras todavía a farmacéuticas multinacionales a pesar de que no tengan patente de algunos medicamentos. Sí, digo pienso me planteas esto en la crisis de, de, de divisas que vive ahora el país, no digo además eh, agregarle un motivo económico. Pero hablabas de la pandemia. Eh, uh -huh. Se habló durante la cuarentena, sobre todo de cómo se dejó de lado un montón de patologías, de, de problemáticas eh, sanitarias. ¿Pasó esto con el VIH y enfermedades sí, de transmisión sí, sexual? Sí, por supuesto, digamos, la, la cuarentena en particular, es lo que fue el año 2020, fue un año terrible para las personas que tenemos VIH. Muchas personas eh, no pudieron hacer, acceder a atenderse en el sistema público de salud. El 70% de las personas que tienen VIH en Argentina se si atienden en el sistema público. A diferencia de lo que pasa con la población en general, y esto tiene que ver con la exclusión del ámbito laboral, con la discriminación, se siguen haciendo los testeos preocupacionales y por eso, digamos, la, la exclusión y no, el no poder ingresar al ámbito laboral. La nueva ley, perdón, digo, de alguna manera plantea esto, ¿no? Esto lo, lo prohíbe mm. taxativamente, mm. además impone, este, digamos, algunas cuestiones de, de, de multas y de, y de cuestiones de costos que significa, digamos, claro. el, el cuando se, de, se, se puede probar, digamos, esto es lo difícil a veces. Uh -huh. este, y, y además de no poder acceder a, al seguimiento de su salud, en muchos casos ni siquiera retirar los tratamientos este, y, y suspender tratamientos es una cosa terrible. O sea que tuvimos situaciones muy difíciles en la Argentina con muchas personas con VIH durante la cuarentena. Bien, y sin ánimo de relativizar la gravedad de la pandemia que atravesamos, estamos hablando de una pandemia, ¿no? El VIH es una pandemia que tiene décadas. 40 años, 40 años, 40 años eh, de, de la pandemia. Nosotros hablamos de que estamos en la segunda pandemia con la COVID, eh, pero la diferencia es que justamente esto, el VIH durante muchos años y aún lo sigue siendo, digamos, y estigma y discriminación es otro de los temas centrales de, del proyecto de ley, digamos, Comenzó siendo una enfermedad este, excluida, discriminada, eh, recuerden la pesta rosa, sí, claro. la, los, los, el terrible concepto de grupos de riesgo, los, los drogadictos, los digo con los términos que se usaban en aquella sí. época. Entonces eso hizo que eh, al VIH durante muchísimos años casi no se le prestara atención, no hubiera las investigaciones, se tardó 20 años en que... Naciones Unidas por primera vez tratara el tema del VIH, mientras que con la COVID ustedes vieron como Naciones Unidas, la OMS, enseguida, digamos, se pusieron alerta. Tuvimos vacunas a este, un año de la COVID. Nosotros decimos siempre que en 40 años no tenemos la cura, pero también porque de alguna manera los estados han cedido soberanía al mercado y entonces el mercado no nos quiere muertos, nos quiere vivos, pero nos quiere crónicos y tomando todos los días pastillas. Como endeudados. Exactamente, así, por eso no hay cura, digamos, no nos quiere curados, claro. nos quiere vivos tomando pastillitas todos los días. Me, me suena Esa es la rentabilidad del mercado para con nosotros. Me suena esto, digo, cuando te decía lo de la deuda, me suena tan similar a Terra. Eh. ¿Crees que, digo, pensando en la nueva ley o en la ley, en el proyecto que, que pretenden que se trate, eh, ¿crees que a partir del 10 de diciembre, e incluso en los próximos años, digo, a partir de un corrimiento hacia la derecha, eh, de, en el ámbito político por lo menos nacional, ¿por qué no internacional? ¿Puede ser un nuevo tiempo complicado para...? nada. Fuiste la, la, uno de los primeros matrimonios, o si no el primero, eh, un matrimonio gay, igualitario, eh, por ejemplo. Digo, ¿Crees que puede ser complicado para ese tipo de derechos, eh, eh, para ese tipo de avances? Sin, de sin derechos, lugar a dudas. Sí. Este, así como hablábamos de que los cuatro años de macrismo digo, hubo un retroceso en esto, lo hubo en todos los sentidos, también en los temas de diversidad, y en nuestro, o sea hasta hubo un protocolo de seguridad de cómo tratar a las personas de la diversidad sexual, no sé si recuerdan. Este, así que bueno, terrible. Sí. Pero eh, sí, por supuesto, nosotros estamos insistiendo mucho de que queremos que salga la media sanción y posiblemente el año que viene, lograr la sanción completa de la ley. Lo que sí hicimos es interesante porque aprendimos, digamos, porque las anteriores veces que presentamos el, el proyecto lo hicimos con eh, firmas de determinados bloques, eh, esta vez eh, entró con firmas de, de diputados de todos, todos los bloques, absolutamente, o sea que no hay ningún bloque que no haya firmado, entendemos que eso... Es un compromiso. Entendemos que este año, en la Marcha del Orgullo, que fue la más grande que tuvimos en años, más de 800.000 personas, fue increíble. Entiendo que obviamente post pandemia había mucha necesidad de celebrar y también de reivindicar nuestros derechos. Y en ese contexto, eh, cambiemos, hizo la promesa de que todas las leyes que, eh, digamos, fueran parte de los reclamos de la Marcha del Orgullo se comprometieron a sancionarlas, a, a votarlas a favor. Y esta ley estaba como la segunda subconsigna eh, más importante de la Marcha del Orgullo, así que esperemos que cumplan. Bien, esperemos y que se pongan las pilas y den quórum los legisladores eh, y, y que haya una nueva ley. Gracias por acompañarnos, José María. No, gracias a vos y gracias a Canal Abierto por la invitación.